Bienvenido a los nuevos cursos Express sobre Photoshop. Hoy vamos a empezar a tratar el módulo Camera Raw, incluido en Photoshop. Camera Raw es un plugin que incluye Photoshop para poder trabajar los ajustes básicos necesarios en una fotografía y ajustes selectivos. El concepto de los cursos Express es trabajar a fondo un tema. Este curso podrás repetirlo tantas veces como quieras y formular las preguntas hoy o cualquier otro día. Así, si te surge una duda dentro de un tiempo, podrás plantearla igualmente. Si tienes dudas sobre el contenido del curso, puedes escribirlas en la sección de comentarios, y así te las podrás responder. En el próximo curso sobre Photoshop, trataré conceptos sobre los ajustes de fotografías usando también Camera Raw. El contenido del curso de hoy es configuración de preferencias en Camera Raw, opciones de flujo de trabajo, creando ajustes preestablecidos, opciones de guardado, creando también ajustes preestablecidos, abrir imagen, abrir copia y abrir objeto, y veremos las diferencias entre ellos, cancelar y restaurar vamos a empezar a ver las, las distintas opciones de Photoshop con Camera Raw. Para empezar, vamos a ver lo que son las, las preferencias en Camera Raw. Vamos a buscar la opción que tengamos de Photoshop con las preferencias, y aparte de las preferencias propias de Photoshop, también tenemos incluidas las de RAW de cámara. En versiones anteriores las tendremos dentro de las opciones generales. Dentro de estas opciones tenemos una serie de características que nos van a facilitar un flujo de trabajo más ágil o menos ágil y eh, diferentes opciones para compatibilidad, por ejemplo, entre diferentes archivos. De entrada, eh, lo que podemos decirle es que los ajustes de, de las imágenes, lo que nosotros hoy podemos aplicar a una imagen, y aunque no guardemos esa imagen, quede almacenado en algún lugar y lo pueda recuperar, se almacene dentro de lo, la base de datos del archivo RAW de cámara, si es un archivo RAW, o en el caso de un RAW o de un JPG o un TIFF, en archivos SIDECAR, serían unos archivos del mismo nombre que el archivo original, con extensión .xmp en lugar de .jpg, tif, eh, .nef, etc. Lo cual no significa que nos quite la extensión del archivo original. Sencillamente tendremos el, la fotografía con el archivo propio, pongamos que tengo una foto que se llama DSC001, esa fotografía, si es un RAW de Nikon, por ejemplo, sería dsc0001.jpg y después, simultáneamente, si tengo esta, esta opción seleccionada, tendré otro archivo que se llamará exactamente igual dsc0001.xmp. Tendré los dos. Uno, el jpg o el nef o el que sea, contendrá los archi el archivo original de la fotografía y el otro archivo con extensión xmp contendrá los cambios que he guardado o que he generado en Camera Raw, para poderlo ver otra vez, otro día distinto, con los cambios que he ido haciendo. Pero si esos cambios no me convienen, los puedo modificar sin ningún problema, ya que no están aplicados a la imagen, solo están contenidos en ese archivo xmp pendientes de aplicar. Sencillamente, el camera raw lo interpretará y me mostrará la imagen con esos ajustes como si ya los tuviera aplicados, pero en realidad no están aplicados. Podemos aplicar el enfoque a las imágenes o solo a las imágenes previsualizadas. Os aconsejo desactivar aplicar ajustes de tono automáticos, ya que en algunas ocasiones puede darme unos valores de ajuste base más o menos correctos, pero si quiero un control fino sobre las imágenes me, esos controles automáticos me pueden desajustar las imágenes de entrada. En estas versiones más actuales, en esta versión estamos viendo la 8.3 correspondiente a Photoshop CC, pero en versiones más antiguas de Camera Raw este valor de ajuste de tono no era precisamente muy fino. Ahora está mucho mejor mejor, es mucho mejor determinado, pero anteriormente no era un ajuste muy fino. Si queremos convertir la imagen a blanco y negro, sí que la mezcla a escala de grises automática puede ser conveniente, ya que si no lo aplicamos, por defecto, lo que va a hacer es desaturar la imagen y dar una sensación de falta de contraste, de, negros muy empast de grises muy empastados, con lo cual la imagen no nos va a ser rica a nivel tonal y va a ser muy plana. Este ajuste automático en este caso, aunque no sea definitivo para dejar una imagen bonita en, en blanco y negro, será más agradable que si no lo aplicamos. Otro valor importante caché RAW de cámara. Si en el disco duro que tenemos alojado la la memoria caché, la memoria virtual para el, para el Camera Raw, en este caso, dentro de usuarios, mi usuario, la librería cachés, Adobe Camera Raw, por defecto viene con un GB de, de memoria destinada a la caché. Es muy poco. Por lo tanto, si puedo asignarle, y el disco me lo permite que tenga espacio libre suficiente, en lugar de un GB, 4 8, 16, 20 GB, muchísimo mejor y da mucho más desahogado. Si vemos que el comportamiento pasado un tiempo es un poco errático, no funciona muy correctamente, puedo borrar la caché y así vaciaré toda la memoria anterior que ha generado el módulo de Calme de Rau y volverá a generarla de nuevo. Por lo tanto, partiré de archivos limpios y el funcionamiento de Camera Raw será más limpio. Podría decirle también ignorar archivos si carga XMP. Estos archivos que de entrada le puedo estar diciendo que me genere al aplicar cambios sobre las imágenes, para verlos directamente, podría decirle, por ejemplo, que en un caso determinado no los cargue. Quiero ver las imágenes tal y como estaban disparadas. En ese caso podría activarlo y sencillamente las cargaría de origen. Aunque haya el XMP, él lo ignoraría. Actualizar JPG incrustadas y puede ser tamaño mediano o tamaño completo. Con lo cual, eh, si tengo imágenes en formato RAW que sea específicamente DNG o que previamente se haya convertido a DNG, sepe si visualizaciones. JPG hay una... De visualización incrustada dentro del archivo RAW DNG, puedo actualizarlo al trabajar sobre estas imágenes. Y aquí vienen las partes más importantes. Administración de JPG y TIFF. Por defecto, puedo tenerlo automáticamente o desactivado, pero es aconsejable, sobre todo si no estamos muy acostumbrados a trabajar con Photoshop, seleccionar la opción Abrir automáticamente todos los JPG compatibles, cosa que no vendrá de entrada. Y en el TIFF exactamente igual, si nos interesa. ¿Qué va a hacer esto? Que eh, al seleccionar estas opciones, cuando nosotros cogemos unas imágenes tanto RAW como JPG como TIFF, siempre automáticamente serán abiertas a través del de módulo Camera RAW antes de abrirse en Photoshop con lo cual puedo aplicar los ajustes y las herramientas del Camera Raw directamente a estas imágenes y después, si me interesa, pasarlas a Photoshop o guardarlas directamente desde el propio Camera Raw, sin tener que pasar por Photoshop. Estas opciones por defecto no vienen habilitadas, por lo que el Camera Raw solo abre directamente las imágenes en Raw. Todo lo que es JPG y TIFF, si no lo cambiamos, no se van a abrir directamente en el módulo Camera Raw. Y Camera Raw tiene una serie de herramientas que van muy bien para los ajustes más generales y más cotidianos sobre las imágenes. Por lo tanto, os aconsejo seleccionar estas dos opciones y dejarlas predeterminadas. Eso no significa que obligatoriamente todas las imágenes que quiera abrir en JPG, TIFF o Raw tenga que pasar obligatoriamente por por el CAMERA RAW, si quiero abrir un JPG o un TIFF y no quiero pasar por el de RAW, no tengo que entrar en Preferencias y cambiarlo. Sencillamente apretando la tecla mayúsculas se abriría directamente sin pasar por CAMERA RAW. Vamos a verlo a la práctica. Vamos a abrir una imagen. Y con esta nueva función, ahora cuando le diga abrir, se cargará directamente a través del módulo CAMERA RAW. Así queda ya la tenemos en pantalla. Pero si no quisiera cargarla en Camera Raw y abrirla directamente en Photoshop, lo que haría es seleccionar la fotografía, pulsar la tecla mayúsculas y sin soltarla, decirle abrir y automáticamente me la abre en Photoshop sin pasar por el Camera Raw. Por lo tanto, aunque en Preferencias le haya determinado que quiero que todas las imágenes en JPG pasen por Camera Raw, si pulso la tecla mayúsculas, me salto esta opción predeterminada y voy directamente a la opción de eh, abrirla en Photoshop. Vale. Cerramos la imagen, no hacemos cambios y volvemos a abrirla esta vez en Camera Raw. Una vez abro una imagen en, en Camera Raw, esta imagen la puedo tener en una pantalla más o menos pequeña, y tener un módulo de trabajo que no sea muy práctico. Lo puedo ir haciendo grande o ir directamente a pasarla a pantalla completa. En este caso, oculta completamente Photoshop, solo tengo la pantalla del Camera Raw para poderla trabajar. Y es una forma más ágil de poderla trabajar. Ahora, antes de entrar en los controles del Camera Raw, voy a ver qué opciones me interesa decirle como imagen de salida para poderlo aplicar directamente a la imagen, una vez ya esté, ya esté ajustada correctamente. Si nos fij fijamos, el módulo de Camera Raw básicamente es muy simple. Tengo un módulo de herramientas arriba, unas pestañas en el lateral, y en la parte inferior tengo una serie de botones y lo que parece un enlace web, unas letras azules, que si me pongo encima me muestra una opción de selección, pulsamos y esto lo que hace es abrir la ventana opciones de flujo de trabajo, esto lo que da es que cuando esta imagen que tengo cargada en Camera Raw la quiero pasar a Photoshop la va a convertir o la va a mantener o la va a transformar según las opciones que tenga cargadas en ese momento, por defecto Ahora, por ejemplo, yo he creado una, un ajuste preestablecido que le llamo web. Pero eh, este podría ser impresión de 16 bits, por ejemplo, para imprimir, el, la opción de web o cualquier opción determinada nueva que quiera seleccionar. En, en este caso, por ejemplo, todo lo que sean imágenes, ya pensando en trabajar en Internet, ¿Qué me puede interesar? Pues decirle directamente que quiero trabajar en espacio de color sRGB. Entre todos los perfiles de... cargados en el sistema, tengo lo que son los espacios de color genéricos. Estos espacios de color no representan un... ningún dispositivo concreto, no son un... un perfil específico de mi monitor, ni de mi impresora, ni de mi cámara. Sencillamente están hablando un lenguaje universal para poder reproducir la gama de colores estándar de un medio en concreto los más generales para trabajar son adobe rgb 1998 y srgb entre los cuales eh, normalmente suelo optar por uno o por otro tengo muchos más eh, espacios de color pero los más habituales suelen ser estos srgb suele ser el perfil estándar para Internet, para la mayoría de laboratorios y para lo que es visualización en pantalla en general. Mientras que Adobe RGB es un espacio de color con una paleta de colores más amplia que me permite, por ejemplo, imprimir una imagen con más gama de colores. Es el perfil ideal para pasar, a, por ejemplo, a una imprenta, a ciertos laboratorios o para imprimir con una impresora de inyección de tinta. Pero, por ejemplo, para trabajar Internet tiene una gama de colores que no coincide con la mayoría de, de colores reproducibles en una pantalla. Por lo tanto, no tendría mucho sentido. En el caso de que quiera trabajar una imagen para Internet, seleccionaría SRGB. Profundidad de, de color, 8 bits. Le podría ya cambiar directamente el tamaño y decirle, por ejemplo, las imágenes quiero un flujo de trabajo para, habitual para mi página web y mi página web tiene una anchura predeterminada de 840 píxeles. Y no quiero que tampoco, en ningún caso, sobrepase los 840 de altura. En este caso automáticamente me calcula la proporción de la imagen. Como el tamaño máximo, tanto alto como ancho, le estoy diciendo que sean 840, él lo que hace es, proporcionalmente, reducirme la imagen y me dice que la imagen, en esta proporción, me dará 840 por 630 de eh, altura, en este caso. Lo que me mandará es el, el, la medida más larga, tanto sea el alto como el ancho. En este caso, es una imagen apaisada, por lo tanto, el ancho es la parte más larga. Resolución. Pongo una resolución estándar de pantalla, que son 72 puntos por pulgada. Enfoque de salida. Le podría decir que eh, me aplique un pequeño foco adicional, aparte de lo que yo le dé, según si va a ser su destino imprimir en papel mate o satinado o visualización en pantalla. En este caso estoy configurando una... una una salida para, para web y le digo enfocar en pantalla. Y calidad puede ser bajo, estándar o alto. En este caso, perdón, calidad no, cantidad, bajo, estándar o alto. En este caso le aplicaría un estándar. Le... No hay mucha diferencia entre los tres valores, pero estándar es un promedio que es suficiente para la mayoría de los casos. Si quiero que el, el, el foco sea un poco más rabioso, pues lo podría subir alto, aunque, no, insisto, no hay mucha diferencia. Y después también podría decirle que, además, esta imagen, una vez la haya ajustado con todos los controles y herramientas que tenga el programa, quiero que la abra en Photoshop con estos ajustes, este perfil, esta resolución, esta profundidad de color, esta, esta nitidez... Pero además quiero que me lo abra como un objeto inteligente o no. Un objeto inteligente va a ser aquel que posteriormente me permite volver atrás y modificar opciones que sean distintas a las que yo pensaba inicialmente. Esto es práctico siempre y cuando eh, piense en una imagen que no tenga muy claro si voy a tener que volver atrás o volver a modificar algún valor en alguna parte del proceso. Una vez determino todos estos valores, lo que puedo hacer es guardar este ajuste preestablecido como un ajuste nuevo. Y en este caso, por ejemplo, le diría web blog, por ejemplo, 840, para saber, para saber qué es la resolución de, del blog. En este caso ya tendría generado uno una opción que sería web, en la cual no modifico la resolución total del archivo, continúa siendo al tamaño real, no le aplico enfoque y otra uh, configuración en la cual sí que le estoy cambiando el tamaño final de la imagen y le estoy aplicando un pequeño foco. Aparte de eso también podría decirle pues quiero una opción de impresión a 16 bits con el espacio Adobe RGB 1998, profundidad 16 bits por canal, no modifico el tamaño de imagen, la resolución la pongo al estándar de impresión, que es 300, aunque en muchos casos es, es, suele ser menos, eh, y preparado, por ejemplo, para pa papel satinado y el enfoque bajo. Podría después, después crearme otra opción de impresión a 8 bits, eh, a un tamaño determinado, con papel brillante o, o cualquier otra configuración. Y esto lo puedo predeterminar y guardar y seleccionar en cualquier momento, con lo cual eh, no he de ir pensando posteriormente si esta imagen la quiero para web o la quiero para el blog o la quiero para imprimir y tal, qué opciones tengo puestas que tengo que ponerle que tengo que modificar, si me he olvidado algo o no, sencillamente selecciono la opción que me interesa, aceptar, y automáticamente aquí me, me aparece un chivato que me muestra cómo abrirá esta imagen en Photoshop si no modifico ningún valor. Ahora vamos a volver a la opción web, por ejemplo, y la dejamos por defecto. En este caso me muestra la resolución nativa de la imagen. El concepto es que yo trabajo la imagen, con estos valores la podría abrir en Photoshop y trabajarla posteriormente. Pero, ¿y si no quiero abrir Photoshop? Porque sencillamente lo que quiero es, una vez ya tengo la imagen terminada, quiero ya guardarla con esos ajustes. Eh, si voy a abrir imagen, tengo que pasar a Photoshop y desde Photoshop guardar la imagen. Ese paso, si solo consiste en, en eso, me lo puedo ahorrar y hacerlo directamente desde aquí. En este caso le diría guardar imagen. Y en guardar imagen le puedo definir eh, dónde quiero guardar esta imagen y con qué características, sin tener que pasar a Photoshop para guardarla directamente esta imagen. En este caso le diría ajuste preestablecido y le diría, eh, por ejemplo, si quiero guardar un nuevo ajuste para posteriormente usarlo y en qué consiste este ajuste. Vamos a verlo. Primero, vamos a ver que tengo diferentes apartados, destino, nombres de archivos, formatos, etcétera. En destino, ¿qué voy a decirle? Pues, ¿dónde quiero guardar esta imagen? Puedo guardar en la misma ubicación, tal y como está, guardar en nueva ubicación y seleccionar qué carpeta quiero. Entonces le puedo decir, pues mira, quiero que me lo pongas por de defecto en el escritorio y después ya lo ordenaré. Pues, en el escritorio. Quiero que me lo pongas en el disco duro externo. Quiero que me lo pongas en tal sitio determinado. Vale, lo definimos. En la carpeta quiero que sea esta o la otra. Una vez ya he definido dónde quiero guardar esa imagen, le tengo que decir si quiero modificar el nombre del archivo. Porque a lo mejor el nombre del documento originalmente tiene el, el de captura, pero eh, posteriormente me interesa modificarlo a un nombre que tenga más, más sentido para mí. En este caso puedo coger y Directamente escribir el nombre que me interesa sobre este fichero o ir a las diferentes opciones. Aquí le puedo eh, seleccionar, por ejemplo, opciones de fecha, letras consecutivas, número de serie, nombre del documento, etcétera. Entonces podría, por ejemplo, ponerle un nombre como por ejemplo algo original, como foto. Puedo además dejarlo en espacio en la primera casilla, en la segunda quiero añadirle un número de serie de tres dígitos, con lo cual automáticamente ya he hecho foto, espacio, y este número de tres dígitos me da 00123, etc., con las siguientes fotografías que vaya, que vaya guardando. Además podría añadir más, más factores, podría añadirle, por ejemplo, la fecha, con el formato que, que me interese, día, mes, año, por ejemplo, la numeración por defecto me empezará en el número 1, pero si ya he hecho una serie de fotografías y he acabado en la fotografía número 6, no me interesa que vuelva en la 1, pues le puedo decir que me empiece en la foto número 7. El formato, aparte del de nombre, también le puedo determinar en lo que es el formato, y fijémonos que me lo cambia automáticamente, el formato en el cual quiero exportar la fotografía. En estos formatos puedo decirle que el original, por ejemplo, es un RAW, pero quiero que me lo guarde en DNG. En el caso de que le diga que me lo guarde en DNG, le puedo decir que me lo guarde en la versión actual de Camera RAW o en una versión anterior de Camera RAW. ¿Qué ventaja o qué utilidad puede tener esto? Pues imaginemos, por ejemplo, que tengo una imagen en formato RAW y la quiero traspasar a un Photoshop o a un Lightroom que no soporta eh, los cambios o los ajustes que tiene mi versión de Photoshop, ya que es una versión a la que quiero pasar más antigua. Entonces lo que tendría que hacer es seleccionar una versión más baja de compatibilidad, y esto, por ejemplo, haría que este nuevo archivo fuera compatible con Photoshop CS3. Con este caso, esta imagen resultante, esta imagen nueva que generaría, la podría abrir sin mayor problema con eh, Photoshop CS3, Lightroom 2.1 o, o programas compatibles. Así eh, no tengo la necesidad o o necesito obligar a los demás que tengan mi versión actualizada de, de Photoshop o de Lightroom para poder abrir esta imagen en formato RAW con los ajustes actuales. Lo que sí es cierto es que las herramientas nuevas o actuales de este plugin de Camera Raw, algunas no están en versiones anteriores, por lo tanto, haría una eh, conversión a las versiones antiguas y algunos ajustes podrían desaparecer por ejemplo si tengo el filtro radial o eh, algún ajuste una curva por, en el canal rojo en el canal azul individual esta, este ajuste no lo tienen versiones anteriores de Camera Raw por lo tanto este ajuste se perdería en la conversión pero por lo menos podría, podría salvar esa imagen y eh, pasarla a otro programa de versión anterior. y En personalizado también podría decirle qué tipo de, de conversión que que querría usar. Puede incrustar una previsualización JPG y puede ser ninguna, tamaño mediano o tamaño completo. Aparte de eso, puede incrustar datos de carga rápida, que hace que en la. El tamaño sea un poquito más grande, pero la carga del archivo sea un poquito más rápida. Vamos a usar la última versión siempre que podamos. Y fijémonos también que le puedo decir utilizar la compresión con pérdida. En este caso le puedo usar una compresión al, al archivo RAW para que ocupe menos espacio. En principio no es muy lógico usarlo porque si tengo pérdida, pérdida, pérdida de calidad, pero en el caso de que quiera una, enviar una imagen para la visualización eh, de un cliente o de, o de un colega de trabajo y quiero que vea más o menos cómo está el archivo, puedo enviarlos para que no le pese tanto en un tamaño más pequeño, teniendo en cuenta que ese fichero no se va a editar, sencillamente el que voy a editar va a ser el mío, el original. Eh, si esto fuera un archivo RAW, que en este caso es un JPG, también podría decirle incrustar archivo RAW original, con lo cual dentro del propio DNG podría colocar el RAW NEF o CR2, por ejemplo, de, de Nikon o de Canon, dentro del propio DNG, con lo cual si algún día me interesase recuperar el archivo tal y como se disparó exactamente idéntico eh, de la cámara, lo podría quitar lo podría recuperar desde el propio archivo DNG del, del, del que me ha generado Camera Raw. Aparte de formato en negativo digital, también lo puedo decir, que me lo convierta en JPG, que solo me incluya el copyright, el copyright de la información de contacto, todo excepto la información de cámara y raw de cámara, o todo. Estas son las informaciones que incluyen en los metadatos de la fotografía si tengo información en, en los metadatos, aparte del diafragma, velocidad, ISO, empleado, etc. También puedo quitarle específicamente la información de ubicación, suponiendo que la imagen contenga información de GPS, de coordenadas de localización. La calidad, puedo establecer una calidad baja, media, alta o máxima en el JPG. Igual que en Photoshop, al guardar un JPG, le puedo decir que me lo guarde con mayor compresión o menor compresión. Cuando más compresión esté usando, más baja se da la calidad. Cuando menos compresión esté usando, más grande se da el archivo resultante y más calidad tendrá finalmente. En principio, si la imagen ya no se tiene que editar más posteriormente, guardarla eh, con una compresión de calidad 8 es más que suficiente. Se ve idéntica al original. Si tenemos que editarla posteriormente, mejor ponerla al 10 o incluso al 12, que sería lo máximo que me permitiría, que conservaría la máxima calidad de, de la imagen. También puedo ponerle un límite, independientemente de la calidad, se calculará en función del, de la, del tamaño resultante. Si le digo, por ejemplo, que me lo haga a 1000 lo que sería más o menos un mega, eh, me hará un archivo de menos compresión. Si le digo que me lo haga a 200K, el archivo será, estará mucho más comprimido. El, el espacio o el tamaño, el peso en, en megas será mucho menor. Esta opción, a menos que nos la limite, por ejemplo, eh, una imagen que la quiero para ilustrar mi imagen en, en Facebook o en LinkedIn o en cualquier otra red social... En principio, por defecto, me importa más la calidad que no el tamaño del, del archivo de, directamente. Pero en algunos casos me piden en ciertas aplicaciones, sobre todo web, que el fichero resultante no supere los tantos Ks de, de tamaño. Por lo tanto, también lo podría hacer directamente. El espacio de color, igual que hemos visto antes para abrir la imagen en Photoshop, también lo puedo determinar aquí estamos guardando la imagen directamente desde Camera Raw, y le puedo decir que en lugar de eh, trabajarlo en sRGB, pues quiero que me lo guarde en Adobe RGB, por ejemplo, porque la finalidad, en este caso de esta imagen, va a ser impresión, en lugar de, de la imagen web, por ejemplo. Y en la profundidad de color, pues quiero que sea 8 bits o 16 bits. Como esta imagen solo es de 8 bits, ya no me permite pasar a los 16 bits. Eh y además tengo JPG seleccionado. También podría decirle TIFF, con lo cual aquí sí que me cambiaría y me permitiría colocarlo a 16 bits, pero recordemos que es una imagen en JPG, con lo cual no tiene más de 8 bits por canal de color. No tendría mayor sentido ponerlo a 16 bits. En TIFF también podemos hacer exactamente lo mismo que en JPG. Le podemos decir qué queremos hacer con los metadatos, y si tiene compresión la imagen le podemos decir, o sea, si queremos que tenga compresión en la imagen, que tenga una compresión siguiendo LZW o ZIP. Son las dos opciones que nos permite comprimir un TIF. Y si la imagen tuviera transparencia, guardar la transparencia, mantener esa transparencia en la imagen, cosa que un JPG no me lo permite hacer. En formato Photoshop, exactamente lo mismo que antes, respecto a los metadatos, pero además eh, tengo un valor adicional, que si la imagen la he recortado, puedo conservar los píxeles recortados. En este, en este caso no he recortado la imagen, pero vamos a hacer un recorte, por ejemplo. Hacemos un recorte, aceptamos, y le vuelvo a decir guardar imagen. En este caso, sí que puedo activar la opción conservar píxeles recortados. ¿Esto que va a hacer? Que la imagen la guardará en su formato PSD, la guardará eh, recortada, yo pede el encuadre final pero si posteriormente me doy cuenta de que necesito eh, una, un formato de imagen mayor del que recorté inicialmente no tengo que volver a la original esta imagen directamente me contiene igualmente la información que yo había recortado sencillamente no me la muestra pero continúa estando, con lo cual la podré recuperar siempre y cuando le haya dicho conservar píxeles recortados. Como estábamos viendo, también tenemos las opciones de espacio de color para determinar la gama de colores que quiero guardar en la imagen. Después tenemos cambiar tamaño de imagen. En cambiar tamaño de imagen podemos redimensionar para encajar anchura y altura, dimensiones, lado largo y corto, megapíxeles o porcentaje. Con lo cual podemos decir respecto a cualquiera de estos valores, qué tamaño queremos de la imagen, si sí queremos modificarla. En este caso, nos está prevaleciendo el ajuste que habíamos puesto en la parte central del flujo de trabajo, queda 840 píxeles. Pero, si la imagen no quiero tocar la resolución, desactivo esta, esta función y se quedará al tamaño que yo he recortado previamente, en el caso de haber recortado la imagen, y me, me dirá qué tamaño en megapíxeles tiene la imagen. Me dice que son 1815 x 1223, lo que equivale a una imagen de 2,2 megapíxeles. También podría verlo en pulgadas o en centímetros, según la resolución a la que voy a ver la imagen. Es decir, si yo esta imagen la voy a ver en pantalla y la resolución es de 72 píxeles por pulgada, esta imagen me ocuparía 64 centímetros por 43. En el caso de que queda para imprimir y la resolución de impresión fuera 300 píxeles por pulgada, el tamaño de impresión me daría un 10 por 15 aproximadamente, con lo cual me sirve también para ver qué tamaño uh, tendrá la imagen y si quiero lo podría modificar. También en este caso tengo una opción de decirle no ampliar para que me limite la imagen al tamaño original. Aunque eh, yo quisiera hacerla más grande, si lo, tenga, si lo tengo activado no me la da más grande. Si la quiero ampliar, tengo que desactivar el no ampliar. Y en este caso, al no tener esa limitación, sí que me permitirá guardar esta imagen a un tamaño mayor o menor, también podría reducir la imagen. Y enfoque de salida, vuelvo a tener, igual que habíamos visto en el flujo de trabajo, opciones para, aparte del foco que ya le he aplicado a la imagen, según la salida que tenga, pues que de Raw directamente me aplique un pequeño foco adicional. Con estas opciones determinadas, las puedo guardar para usarlas habitualmente, por ejemplo, vamos a hacer una opción para imprimir, la opción de impresión la queremos con máxima calidad. La voy a poner, no voy a modificar el nombre del documento. El, el documento lo voy a guardar en formato TIFF. Eh, los metadados me da igual que los tenga o no, son sencillamente para, para imprimir. No voy a comprimir. El espacio de color, estoy pensando en impresora de inyección de tinta de 4 o 8 colores. Eh, voy a poner adobe RGB. 8 bits por canal porque eh, estoy pensando en imágenes que normalmente pueden venir de JPG o de TIFF, y eh, no voy a cambiar el, el, el tamaño de imagen, la resolución la voy a poner a 254 o 300, y lo voy a poner para papel satinado calidad estándar. Una vez he configurado esta, esta, estos ajustes de salida, los guardo, y le digo, por ejemplo, TIFF impresión y eh, satinado con lo cual una vez que este archivo me interesa eh, eh, guardarlo para imprimir ajusto los valores que me interesen y directamente ya no tengo que pensar ni en la configuración de flujo de trabajo ni en las opciones de configuración de guardar imagen. Sencillamente me voy a guardar imagen, me olvido de las opciones, cargo mi configuración y le digo guardar. Y así me olvido absolutamente de eh, todas las configuraciones que necesite hacer posteriormente. Con esto vemos que eh, las imágenes que cargo en Camera Raw puedo aplicarle unos valores y guardarlos directamente desde, desde el propio Camera Raw. Pero si tengo que hacer y entrar en cada una de las imágenes y decirle guardar, aunque ya le haya puesto TIF de impresión satinado, es un poco incómodo. Para evitar eso, tengo una función que es interesante, que es pulsar la tecla Alt o Opción... En Mac, esta tecla lo que hace, fijémonos, que es el botón cambia los puntos suspensivos y los quita. ¿Qué significa eso? Que cuando pulse este botón sin los puntos suspensivos, porque estoy apretando la tecla Alt, lo que hace es guardar la imagen directamente sin preguntar, según la última configuración que tenía seleccionada, en este caso TIFF Impresión Satinado. Por lo tanto, si tengo, voy trabajando sobre diferentes fotos y ya sé que la configuración es esta, no tengo ni que revisarlo ni que entrar en esta ventana. Sencillamente pulso Alt, le doy a guardar imagen, y él me guarda la imagen en un segundo plano mientras continúo trabajando. Si me interesa pasar a Photoshop por el motivo que sea, ajusto los valores que me interesen en la imagen y le doy a abrir imagen. Esto por defecto lo que hace es abrirme la imagen si... Tengo activadas las diferencias de perfiles y hay una diferencia, me avisará. Eso lo veremos en próximos cursos. Y directamente ya tengo la imagen preparada para hacer lo que considere oportuno. Y cuando termine, lo que haría es archivo, guardar como, y aquí definiría dónde quiero guardar el escritorio, la carpeta tal o cual, qué nombre le quiero asignar, qué formato... Quiero aplicarle a la imagen, si quiero JPG, si quiero Photoshop, que sería DNG, si quiero TIFF, y guardar. Y así lo guardaría directamente desde Photoshop. Vamos a volver a Camera Raw. Abriremos la misma imagen que hemos estado viendo hasta ahora, la imagen original. Fijémonos que tiene el encuadre que he marcado en la imagen, aplicado, porque eh, al abrir la imagen en, en Photoshop me ha aplicado o me ha guardado esos valores relacionados con esta imagen en el archivo XMP. Entonces, esta imagen contiene los cambios o los ajustes, en este caso, el recorte que he aplicado, aunque no haya generado una nueva versión de esta imagen, no ha generado ni un TIF, ni otro JPG, ni, ni un DNG, ni otro formato nuevo con los ajustes aplicados. Sencillamente continúa siendo la imagen original que aquí estoy viendo los ajustes que he podido aplicar. Vale, en este caso eh, quiero quitar modificar el ajuste, hacerlo un encuadre diferente, o el original, el que sea, y eh, vuelvo a tener la imagen tal y como la tenía. Esta imagen hemos visto cómo abrirla en Photoshop, pero también podemos hacer otras cosas. Si pulsamos la tecla mayúscula, el botón Abrir imagen, que nos abría la imagen tal y como estaba en Photoshop, lo que hace es abrirla como objeto inteligente. ¿Esto qué nos va a ofrecer? Si abrimos como objeto inteligente, usamos, vemos otra vez que el perfil no coincide con el que tenemos predeterminado. Por defecto le, dec, le decimos que prevalezca el que tiene la imagen. Y ahora miramos en la capa y vemos que la capa tiene un simbolito. Este símbolo que tiene en la esquina inferior derecha indica que tiene una capa con objeto inteligente. Es decir, esta imagen yo puedo hacerle doble clic en este icono y vuelvo a Camera Raw con lo cual puedo hacer cualquier modificación. Vamos a hacer una exageración. Pongo la imagen completamente super expuesta y me aplica este cambio me doy cuenta que me he equivocado si ahora lo intentase arreglar en Photoshop esta imagen habría perdido muchísima información pero como es un objeto inteligente puedo hacer doble clic y recupero la información que tenía el ajuste que le había aplicado que no está realmente aplicado sobre la imagen, sencillamente lo está memorizando no lo ha aplicado todavía por lo tanto lo puedo deshacer o hacer el, el, el efecto con radio. Aceptamos y vemos la imagen con, el, con los cambios pertinentes. Todo lo que yo haga con objeto inteligente está pensado para imágenes que no tengo claro mmm, o puede haber modificaciones sobre los ajustes a medida que vaya trabajando sobre la imagen. Puede ser un tema de encuadre, puede ser un tema de exposición, de luz, de color, de cualquier eh, configuración o incluso una corrección de aberraciones de objetivo. Cualquier cosa que aplico, siempre y cuando sea objeto inteligente, puedo volver a Camera Raw y modificarlo posteriormente. Cerramos la imagen. Volvemos a cargar de nuevo Camera Raw. Y continuamos viendo las opciones. Hemos visto ya abrir imagen y si en lugar de mayúsculas que lo abre como objeto, aprieto la tecla Alt, lo que me hace es abrir copia. La diferencia entre abrir imagen y abrir copia es que abrir copia está pensado para que el original se quede tal y como estaba y el abrir copia creemos un duplicado de ese original en el cual le podamos aplicar cualquier cambio, cualquier modificación, y no toque el archivo original. Por lo tanto, tendremos una versión de la foto 1, por decir algo, y una versión foto 1 bis, o foto 1-2, por decirlo de alguna forma, que eh, contendrá los nuevos ajustes. Por lo tanto, siempre podré recuperar la imagen original que la tengo por un lado, y la imagen con los cambios, con las actualizaciones, con los ajustes, la puedo tener guardada en la misma ubicación o en otra ubicación. Aparte de esto, también puedo haber estado jugando y destrozando la, la imagen, aplicándole auténticas barbaridades, o sencillamente ajustes que no me, no me gustan. Eh, si quiero volver a restaurarlo todo, en lugar de ir función por función que he ido modificando, lo que puedo hacer es apretar también la tecla Alt y fijémonos que cambia la opción Cancelar por Restaurar. Y vuelve a los valores de origen de esta versión o de esta sesión de cámara Raw. Esto es importante. Si yo he hecho algo en la fotografía, vamos a poner un ejemplo. Hago un un encuadre sobre esta imagen y además aumento mucho la saturación abro la imagen sencillamente en photoshop y después otro día la vuelvo a abrir la misma imagen la función restaurar no actúa ¿Por qué? porque solo actúa con las opciones de esta sesión de Camera RAW. Es decir, lo que yo haya hecho en el módulo de Camera RAW en una ocasión anterior no cuenta para restaurar. Igualmente lo podré quitar, pero el, el botón restaurar no me va a funcionar, solo me restaurará lo que he hecho en esta sesión de Camera RAW. Si lo quiero quitar sencillamente... Puedo revisar, por ejemplo, los controles, hacer doble clic en cada uno y restaurar los, los valores originales de la imagen. Siempre puedo volver a, al original en, en Camera RAW, pero he eh, tener en cuenta que el botón restaurar es muy útil siempre y cuando sean ajustes de la propia sesión. Una vez he eh, terminado las opciones, las, la, los ajustes que considere en la imagen, puedo decirle hecho, que no lo abrirá en, en Photoshop, sencillamente quedará almacenado en el, en el archivo XMP que está relacionado con la, con la imagen, y la próxima vez que abra el Camera Raw, me aplicará esos ajustes y me los mostrará en, en pantalla, sin generar, sin modificar la imagen original. Solo me mostrará los cambios como si los estuviera cambiando. Para cambiarlo he de guardar la imagen de nuevo, con el mismo nombre o con otro, con la misma extensión o con otra, para que esos valores estén realmente almacenados. En este caso, si lo que quiero es guardarlo, tendría que decirle guardar. O abrir imagen en Photoshop y guardar desde Photoshop. Pero no hecho. Hecho sencillamente lo almacena en la, en la mochila, en el archivo mochila, en el, en el archivo XMP que queda vinculado a la imagen. Y cancelar, sencillamente, cancelaría la sesión de hoy. Todo lo que he estado haciendo lo cancelo y quedaría como si no hubiera hecho nada. Una vez tengo los ajustes ya predeterminados eh, y establecidos, ya puedo guardar esta imagen. Otra opción de ver los ajustes de Camera Raw y poderlos modificar sin tener que entrar en la opción de Preferencias de Photoshop es abriendo el propio Camera Raw y desde el propio Camera Raw tengo la opción de Abrir cuadro de diálogo de preferencias que abre las preferencias de Camera Raw, con lo cual también podría activar la compatibilidad con los archivos JPG y TIFF, como hemos visto antes, variar la caché de Camera Raw o purgarla, si me hiciera falta, y modificar cualquier ajuste de las preferencias del Camera Raw. Esto es todo para el curso de hoy de Hasta aquí el curso de hoy de Camera Raw. Y en el próximo curso vamos a ver todo lo que son información sobre eh, histograma, balance de blancos, iluminaciones, blancos, sombras, negros... Trabajaremos lo que es la luminosidad. También veremos cómo trabajar la curva de tonos, tanto paramétrica como por puntos, para aplicar un contraste más selectivo a la imagen dependiendo de las zonas que queramos trabajar. También veremos cómo funciona la herramienta Claridad, en valores positivos o valores negativos, y las virtudes de esta herramienta y los peligros que conlleva también, y la herramienta Intensidad. Si te ha gustado este curso expreso sobre cámara raw de Photoshop, no te pierdas el próximo curso. Gracias y hasta el próximo curso.